A ver, papá, otra vez, despacio, cuéntame qué quieres hacer. Es que yo quería abrir mi, mi, mi este, el escuipe ese, el escuipe. Es que no, no ofrezco, S sigue, sigue. Pero entonces yo le metí la dirección de la casa, no me cancionó, no, no me sirve el escuipe. Y tampoco la cédula mía. No, papá, espérate, cálmate, mira, tu escuipe lo abres con tu correo. Bueno, páseme un sobre que tengo del primer cajón, mandamos eso una vez. Yo creí que eso era ahí mismo, no esta era un bolígrafo. ¿En serio, papá? En serio, me te explico cómo funciona el squipe. Pasa un ratico. A ver, pero yo, yo, yo siento que esto del squipe, el, el, el squapi este, ¿para qué lo necesitamos si ya tenemos televisión en la casa? Es una teleconferencia, papá, es una teleconferencia. ¡Ay! No me diga, Andrés. No, pero qué guerraquera. No, lo último, no le creo. Y nos podemos hablar por acá y nos vemos y todo. Sí. ¡Ah, bueno! Entonces, vaya hacia el otro cuarto y yo me quedo en este cuarto ¡Y nos comunicamos! ¡Por el escuipe! Pero papá, te tenía que decir algo urgente Pues vaya me dice desde allá que para eso tenemos el escuipe ahora Pero... Oh. Cualquier cosa desde el escuipe, Andrés, me hace el favor ¡Pero papá! ¡Desde el escuipe, Andrés! ¡Vaya! Pero... ¡Pero vaya! Pero es que... ¡Vaya! Shh. Papá, te recuerdo que van a ser las cuatro No, no, no se oye, pero sí se ve a hábleme Papá, te estoy mirando a la frente. Baja la cámara, es urgente. ¿Cómo es esto? Pero es que esto está como sucio. Venga a ver. Papá. Papá, ¿pero me oyes? Es urgente lo que te iba. Sí lo oigo, pero no lo veo bien. Me estoy viendo en la esquina. ¡Ay, ¡Ah, ese soy yo! Ah, o sea, se mueve la mano contraria a la del reflejo, no es un espejo. ¡Ay! Y me puedo hablar yo, ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Fabio! Me hablo yo mismo. Esta verraquera del escuadrón. <ríe> ¡Mijo, ya me vio! ¡Sí, papá! ¡Te estoy viendo! ¡Pero van a ser las cuatro! ¡Es buenísimo! ¡Uno se ve a uno mismo! ¡Papá! En la pantalla grande sale con el que uno está hablando y en la pantalla chiquita sale uno. ¡Ah! ¡Buenísimo! Es un pequeño paso para un hombre, pero es un salto gigante. ¡Papá! Te iba a decir que... ¡Muestra a ver qué está haciendo! Andrés, Andrés, usted está muy pálido. ¡Ay no! Como el hijo de Luz Marina. Pero pero mamá, es una teleconferencia, uno sale pálido. Es el squipe, mija. Uno se puede ver por acá, así esté bien lejos. ¡Ay, no, no, mijo! ¿Usted dónde está? ¡Ay! No me diga que se fue de la casa otra vez. ¡Ay! ¿Y allá sí lo cuidan? ¡Mamá, estoy aquí en la casa! Él está en la casa, pero está en otro cuarto. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Entonces, ¿por qué tienen que hacer teleconferencia? ¿Por qué no se ponen a hablar juntos? Las distancias son para cortarlas, no para alargarlas. ¿Sí ve? Eso es lo que pasa. La tecnología está separando a las familias en vez de unirlas. ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Hay gente que se olvida hasta de los hijos por andar pegados al tal internet. Mamá, papá, de verdad, es urgente lo que les tengo que decir. Don Andrés, ¿allá qué va a comer? ¿Allá qué horas son? ¿Cuándo vuelve joven Andrés? ¿Allá comes es la vida en Barranquilla? ¡Escúchenme! ¡Que toca ir a recoger a Britney del colegio! Pero, perdone, ¿ya no sale como a las cuatro? ¡Ay! ¡La niña! Se ve que esto es culpa de Andrés. Tuvo que ser Andrés. Así no sé, Andrés. ¡Me voy a vengar de Andrés! ¿Y usted por qué no ha visto a Andrés? Porque estábamos en teleconferencia, ¿y mi papá? Pero ¿se puede parar usted? Viene y me dice, las cosas urgentes hay que decirlas de una vez. Eso es puro ocio por andar pegado a esa aparato. No, mamá, yo estaba enseñándolo a mi papá. Me entrega el portátil, Andrés. No debo ¡Papá! Debo oh, mamá, ¡No, mamá, no! ¡Papá!